alguien se ha avivado como el alcalde de Cochabamba <ríe> se quiso avivar y lo pillaron le peló el señor Leyes buena gente hasta ese instante en que quiso clavar las uñas Qué error del hombre la cagó a mí me ha dado pena que Bolivia pierda y Cochabamba un buen alcalde, como el señor Reyes, ¿no? Buena gente, pero le pelaste, hermano, andate. No quedan explicaciones ni disculpas. Te gustó la plata, metiste la pata, andate, hermano.